A un año del estallido. No olvidamos ni perdonamos el horror desatado por este gobierno criminal. Por nuestros compañeros de tablón muertos y encarcelados a manos del látigo del empresariado dueño de este país. Hacemos un llamado a no soltar las calles. Para que no nos maten a palos cerca del metro. Para que no nos boten de un puente. Para que no te toquen y no te violen. Para que no nos atropellen los pacos. Para que no nos dejen ciegas, ciegos. Para que dejen de torturarnos. Para no morir ahogados en la protesta. Para que no se roben la plata. Para que las hortaliceras trabajen tranquilas. Seguimos exigiendo dignidad, verdad y justicia social. Este 18 de octubre, agárrate a no soltar la calle. Porque ante la miseria y la injusticia, las calles volverán a ser testigo de nuestras demandas. Y, y se, se volverá, volverá a escuchar la, escuchar la voz de la hinchada de del pueblo. pueblo. Garra Blanca, activa y combatiente. combatiente.